Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Bueno chicos, hoy tenemos entonces, ya tocaba hacer el análisis y las conclusiones ya de lo que es este alt roto. Bien, a ver, eh, la verdad es que es un tanque que al final voy a estar dando las conclusiones, pero les quiero dar así como un pequeño eh, sobrepaso, por decirlo así, de, de las características del vehículo y, y vamos a ir analizándolo... Eh, juntos, bien, pero en principio podemos decir que es un vehículo que está pegando unos 300, como todos ya sabemos 232 con munición estándar, yo lo llevo sin munición estándar, la verdad que no sé porque podría llevarlo tranquilamente con munición un par de estándares tampoco va a hacer mucho la diferencia pero eh, podemos llevarlo tranquilamente, así sería una buena forma de llevarlo, creo yo, más que nada para no gastar tanto a, tanta munición premium, bien, pero si tenés ganas lo podés llevar full oro. o sea, está perfecto, vale yo lo estaba llevando fulero para probarlo en condiciones difíciles y en todas las condiciones, pero la verdad es que no. Si la ves fácil, podés tirar AP tranquilamente. 232 con munición AP con la perforante común. Y 263 con la munición perforante de compuesto rígido, la munición APCR. ¿ok? Eh, tiene una diferencia de velocidad de un 25% más. Esta la velocidad del proyectil de salida de boca del proyectil es de 1250 metros por segundo lo que no está mal no está mal la verdad eh, no está mal no está mal para nada mil la p estándar también es lo normal digamos y las explosivas mil un poquito rápido está así van eh, viajan un poquito más rápido de lo normal por lo general son 850 800 900 hasta 950 pero está ya raro 950 mil más raro todavía pero está muy bien la recarga, 8.08. Este es un punto también que quería tocar. Porque muchos decían, no, pues recargan 10 segundos, es una cagada. No recargan 10 segundos, recargan 8.08. Y si le sacás la comida por alguna de esas casualidades, que también es válido. Vas a ver que recargan 8.44. Vamos a dejarlo así, en principio. Eh, 8.44, bien. Lo que no está, no está mal. De, o sea, es, es estándar, es estándar. Es un mediano. Pensá que tampoco puede estar recargando mucho menos, porque si no ya estaría... Bastante, bastante pasado Bien Está bien que podían ser unos 8 segundos 8 puntos y piquito, pero 8.44 tampoco es del todo malo eh, Sí que podría mejorar un poco, es verdad Pero bueno, tampoco digo que es una cagada Velocidad de giro de cañón, 45.06 45, Bastante bien Menos 11, acá está uno de los puntos fuertes del vehículo Menos 11 grados de depresión Eso es lo que le dan a este al Proto La posibilidad de estar siempre eh, asomado en una pendiente y bajar el cañón Bien, te asomás Nunca por arriba, sino por el, por el costado, por decirlo así. Asomás torreta y, y pegás. Nunca, si vos tenés una colina, una, una montaña o lo que sea, nunca salgas por acá porque nunca te va a dar el cañón para bajar. Vas a tener que asomar parte de la trompa. Y acá ya te ven el glacis inferior y es que acá te entra, pero todo, todo, todo. No, no vas a rebotear. Si tenés suerte, pero, o sea, tenés que estar muy iluminado, por Dios, pero lo dudo mucho. Te va a entrar todo. 15 de elevación, 2 con 34, tiempo de apuntamiento. Te tarda un poquito en apuntar, es verdad. Estaría bueno si tardara un poquito menos, bien, pero 2.34, por eso yo le pongo la comida, más que nada por estas cosas, por estas cuestiones. El tiempo de recarga, la precisión obviamente y la velocidad de apuntamiento. Yo quiero eh, fortalecer todos esos puntos que son relativamente negativos, entre comillas. Después la dispersión es de 0.34. Eh, a ver, yo realmente no creo que sea en 0.34. Estoy cerca de decir que son unos 0.36 reales, 0.34. 30... Hasta 7 te podría llegar a decir, no es del todo preciso, te trolea bastante el cañón a veces, aunque como en este juego el RNG existe y es, creo que, no sé, la piedra angular del juego. Si el RNG te ayuda vas a poder pegar tiros si no te ayuda el tiro va a Mordor, o sea, se va a cualquier lado básicamente. Entonces, de ese lado eh, hay que tener mucho, mucho cuidado de no de no disparar siempre de lejos o si disparas, tenés la posibilidad de disparar de lejos, después tratar de acercarte, tratar de moverte, o sea, lo que este tanque te va a dar es versatilidad, es flexibilidad, al momento de decir, bueno, me quedo acá porque tengo una buena posición, estoy torreteando, ¿bien? Buenísimo, listo, te la ves jodidas porque se te viene una horda de T-34 asiático como en como Harkov, ponele, o no sé, en... Minsk, entonces agarrás, te das media vuelta Te rajás y te vas a otra posición Que tranquilamente te podés hacer a una segunda posición snipear No te digo que no, ni mucho menos, o sea, sí se puede hacer Sí, pero yo lo hago Con comida, por eso te digo De 0.34 me parece un poco mucho Esos 0.32 Sí me gustan, porque estos 0.32 Serían unos 0.34 reales ¿bien? O unos 0.33 ponele En cambio, esos 0.34 eran 0.36 Barra 37, ahora me gusta Un poco más lo que nos da un DPM de 2.228. Lo estándar para un vehículo mediano. A ver si el Lorraine... No sé si tengo la tripo del Lorraine acá. no pasa acá? Bueno, 1.715 lo tengo. Eh, 1.745 dije. 1.715. Eh, pero bueno, es un autocargador. El Proto no, no, no, tiene, esa, no tiene esa particularidad, digamos. El, el Revaloricé también es un vehículo que... Bueno, no tengo la tripo de este igual. Pero... Pero es un vehículo que, fíjense que está por ahí, más o menos el... Es el estándar de los franceses, de los medianos de Tier 8, o sea... Un poco más, un poco menos, pero está dentro de lo esperable, ¿entendés? 1917, 2000, tiene el burrasquito. Está bien, 2100 está bien. Eh, para que voy a traer de nuevo la tripulación aquí. Vamos a regresarla. Y vamos a hablar ahora de lo que tiene que ver con los puntos fuertes y débiles del blindaje del tanque, ¿bien? Que esto es muy importante y quiero que ustedes lo tengan bien claro. Al momento, pues, imagino que están haciendo la... Me imagino que estarán haciendo la, la maratón de, de, de la leyenda del cazador. Y, y le interesa saber más que nada esta parte, o por lo menos como lo veo yo. ¿1250 puntos de vida son suficientes? Sí y no. ¿Sí por qué? Porque es lo estándar que tienen todos. Tampoco podés pedir más si la mayoría tiene lo mismo. Eh, ¿1250? ¿1300? Ponele. Este tiene 1250 y el revalorice... 1.400, entonces 1.250 está dentro del promedio Ahora, cuando una partida de tier 10, porque vas a ver tier 10 Tenés mucho cuidado, mucho cuidado Porque ya, imagínate que en una partida de tier 8 Te llega a pegar un buen tiro, unas 130 pm Y te pega unos 550 Así que tenés que tener mucho cuidado, es un montón lo que te bajan Y en una partida de tier 10, o sea de, de, de nivel máximo Pensá que, te estoy sacando cuenta, mira si te llega a meter, por ejemplo, te agarra un 268, te puede llegar a meter tranquilamente una bomba de 700 barra 800. te llega a pegar unos 800, suponiendo que sea el caso, tenés que pensar que te van a quedar de vida 450. O sea, te arruinó la partida, básicamente te cagó la partida mal. Entonces tenés que tener mucho, mucho cuidado, porque los puntos de vida, sí, son los que tenés. Pero, ojo, no te confíes en la torreta de decir, bueno, voy, a, estoy jugando con tier 10, tier 9... Porque te va a agarrar un 704, te va a meter una PCR y te vas a llorar. Así que, ojo, ojo con eso. <risa> Perdón, ni hablar si, eh, si estás en una mala posición y te ven el glacis. Todo lo que es... El, ya, digámosle glacis a todo. Porque ya no hay un glacis inferior, digamos, acá abajo. Porque acá abajo te entra, obviamente. Pero acá te entra todo, bro. Todo, todo, todo. Pensá que tenés 60 milímetros de blindaje frontal. O sea, nada. Nada de nada. Nada. Son 6 centímetros. Es un cosito así... Con un misil que te viene así, no, olvídate. O sea, no tenés chance. 40 de lateral, nada. 30 trasero, nada. O sea, no tenés blindaje ninguno en el chasis. O sea, guardate esto en la cabeza, en el cerebro. entender esto, que no tenés ningún tipo de blindaje. Nada, de nada. O sea, nada te va a rebotar en el chasis, estamos hablando. Ahora, vamos a la... Obviamente existe la región así. una vez me rebotó uno, sí, me pegó justo acá en el vértice. y bueno, se fue, bueno, está bien. Puede ser, a vos te salió más 25 RNG de suerte y a él le salió menos 25 Vale, entonces ya está, tuviste una suerte que anda al casino ese día pues sos eh, Jesus Christ Bueno, después en la torreta tenés 150 de frontal en la torreta Esta torreta, te voy a decir que la verdad me sorprendió bastante, bastante, bastante No esperaba rebotar tantos tiros, eh, no esperaba que fuera tan rebotona contra tieres 8 y 8, te diría. Porque ya tier 9 en realidad es tier 10, básicamente. Lo único que los tier 9 tienen un poquito menos de vida. Pero los tier, 10, los tier 9 perdón, penetran 340, 330, 320. Así que ya te entra, te entra igual. Puedes rebotar si tenés suerte. Te pega acá, ponele. Te rebota, te pega al costado. Eso puede zafar. Ahora, eh, no te confíes de la torreta como si fueras invencible. ¿Bien? No es un... un Sí, yo qué sé, no es un Super Conqueror. También se la clavan, igual no es un chista ni mucho menos. Pensá pensar que es un mediano de tier 8. Premium, sí, pero es un mediano de tier 8. Eh, Mira, Warhammer lo, lo denomina como tanque mediano francotirador. Vehículos con excelentes cañones y blindaje débil que son altamente efectivos a larga distancia. Sí y no, mm, puede que sí, puede que no. Si me decís eso, no me pongas 0.34 ahí y con tripulación con cuatro habilidades, porque si no, eh, por eso lo llevo con comida yo, ya te digo. Pero bueno, después 150 de frontal 40 de lateral Y 30 trasero, te entra todo bro De lateral te entra todo Trasero te entra todo y adelante tenés que tener mucho cuidado Si te no, te apuntan acá arriba Y si no te eh, van a apuntar a los puntos débiles para que poder eh, ingresarte bastante bien. Fíjate que también que tenés otro defecto, que es el anillo de la torreta, bien que tal vez mucho eso no lo dicen, pero al momento que estás cerca de un rival que está por ahí, y vos lo podés, le podés apuntar, si le apuntás al anillo de la torreta, le va a entrar seguro. Ya te lo digo. Eh, movilidad, 680 de movilidad, tiene un peso de 28 toneladas, lo que le da una potencia específica de 23,78. Nando, le pongo turbo, no le pongo turbo. Y yo te diría que podría ser una alternativa, digamos, para, para estar. Si sos muy de snipear y estar en una segunda línea y moverte para un lado para el otro del campo. Y sí, te va a dar un poquito más de. un poquito más de. de precisión, digamos, pero. De de, de. de movilidad, perdón, perdón. De movilidad. Pero yo prefiero ponerle el estabilizador, tanto el vertical, como el mecanismo de rotación mejorado para eh, tratar de que cumpla con su rol de tanque mediano francotirador eh, disparando de medianas barra largas, barra cortas no tanto, pero sí también. Depende de la ocasión. Cortas o hasta medianas incluso cuando tenés la posibilidad de torretear. Bien, cuando puedes torretear, asomar y pegar, ahí sí te, te, te banco a pleno. Yo la verdad que no le pondría motor, porque ya con esta potencia estás está más que sobrado, estás bastante bien, o sea... Sería mucho, ya o sea, es demasiado, o sea, no, no tendría del, del todo sentido. En cambio, con esto, digamos, eh, sí, digamos, potencias ¿no? Potenciás lo que tiene que ver con la precisión de este cañón, que es lo que más nos importa a nosotros, ¿no? Que estar pegando permanentemente tiros. Y que los tiros no se vayan eh, a mordo. Vos pensá que el estabilizador te da menos 20 a la dispersión durante el movimiento. O sea, vos pensás, cuando haces esto, cuando vos estás quieto, la retícula está así. Abre y cierra para apuntar. Cuando vos te giras el cañón, hace esto la retícula. Entonces, esto lo que hace es que esté un 20% menos. En vez de estar así eh, cuando gira, está así, bueno. Entonces vos ya al quedarte quieto, tiene que abrir desde acá. Perdón, tiene que cerrar desde acá, ¿entendés? Entonces hace, eh, tac, y ya está. Eso es lo que permite el estabilizador vertical. Y el mecanismo de rotación mejorado. Más de lo mismo. A la velocidad 12,5. A la velocidad de rotación de la torreta. Encima te hace girar mejor la torreta. Y el cañón de los vehículos con cabinas móvil, eh, cabinas inmóviles. perdón Más 12,5. A la velocidad de rotación del chasis. O sea, te da más agilidad para estar dribleando. Y menos 12,5. A la dispersión durante el movimiento de la rotación del vehículo. Así como la rotación del cañón luego de disparar. ¿Bien? Eh, entonces sumamos. 12,5 más... Un 20 es casi un 35% más o menos eh, Un 32 Perdón, un 32,5% Menos de dispersión Es mucho chicos, es mucho Un 32% es mucho eh, Así que eso te va, te va a, a salvar en las partidas Velocidad máxima de 65. Velocidad de rotación de 44,79. El camuflaje es de 498. Tampoco es para tener mucho más. Eh, yo lo tengo con la vida de camuflaje en todos. Sí, menos en el último. Pero no... O sea, está bien, está, está bien. Es lo normal de un tanque medio. Eh, no no, no, no, no, le, no le pedíamos más tampoco, porque tampoco es necesario. Rango de visión sí que lo tengo medio, medio cegardo. Eh, 417 metros. Bien, esto sí es un pequeño... Inconveniente, un pequeño problema, por decirlo así. Podríamos ponerle las ópticas. Claro que le puedes poner las ópticas. Podrías elegir entre sacarle el estabilizador o el mecanismo de rotación y le podrías poner tranquilamente las ópticas. ¿Es una buena alternativa? Sí y no. Porque para mí no sé si tanto así. Porque el hecho es que... Eh, se supone que vas a tener... Gente que esté por delante tuyo, ya sean los ligeros u otros medianos que, que tengan, no sé, de mayor rango, por decir así. No sé, si jugás en Tier 10 vas a tener un 140 delante tuyo, un STB1, un, un 430, o sea, vas a tener gente siempre adelante. Eh, yo por eso digo, no te recomiendo jugarlo siempre en primerísima línea. Sí, cuando ves que el equipo va al solo va a atacar de manera así, en horda. Eh, vos te lanzás con ellos, y sí, obviamente. Pero si no, no te recomiendo que estés solo en primera línea, con lo cual la visión no es que... O sea, te mate. Pero sí, si sí, sí, querés más visión, por supuesto, llegar a los 445 metros, que es lo que te señala tu círculo en el minimapa de rango de visión. Puedes sacarle tranquilamente alguna de estas dos cosas, o incluso le puedes poner también... Eh, la, la ventilación le podrías poner y la directiva de ventilación o la óptica. Eso manejalo vos a Piacere a tu gusto. alcance de señal 798 metros, lo que no está nada nada mal. Así que bueno chicos, ya nos vamos a meter directamente en la replay. Porque si no el video se va a hacer demasiado demasiado largo. Vamos. Bueno amigos, acá estamos entonces con la con una replay. Que estamos jugando aquí en Live Oaks. Eso lo voy, voy a poner ahí para que quede chiquito. Ahora pongo la cámara que usé en ese momento, sí. Bueno, a ver. Eh, voy a subir dos, dos replays. No, no son las mejores del mundo. Son las partidas normales que me salieron a mí. Eh, pero más que nada quería mostrarles lo que puede hacer este vehículo. O, o cómo yo lo jugaría, digamos. Cómo me dedicaría a jugarlo. Eh, de dos formas distintas. Una es jugándolo en primera línea, pero siempre desde el punto de vista del torreteo. Bien, quería probar esa torreta, como dice Wargaming, a ver si realmente es que era así, que es re dura, hiper resistente, no sé qué. Bueno, vamos a probarlo si realmente esto es así, esto funciona. Bueno. Ahí tenemos ya. Fíjense que me rompe cañón. Obviamente, el tiro fue a, a Mordor. El Lorraine que anda por ahí me rompe el cañoncillo. Igual, fíjense lo que les decía el tema de la detección y eso. O sea, no, no hace falta tanto el tema de, de tener tanta, tanta, tanta visión. Porque al fin y al cabo, más o menos, si jugás así torreteando, los vas a ver. Eso es lo que justamente lo que había yo, lo que estaba diciendo que no tienen que hacer. Se comió un tiro porque, o sea, de gratis. Y decir que tiene el Rey que lo está cubriendo y otro más. Y que la ISU también te lo estás cubriendo. Porque si no, te hubiese comido otro tirito más. Fíjense lo que yo les decía al tema de la dispersión. Y no está lejos la ISU. No está tan lejos. ¿Entendés? 300 metros, bro. Y le erré el primer tiro. Con estabilizador y con estabilizador. Entonces, no me digas que 0.34. Mentira, porque no son 0.34. Son 0.36. ¿Entendés? Más o menos. Ahí está el Lansen, el Carnarvon. Para mí, a mi modo de verlo, mal jugado. Él tendría que haber torreteado, que es lo que estoy haciendo yo. Sabiendo que tenés una ISU, una Lorraine Y el láncense Y sin saber si había algo más por ahí, ¿no? ¿Para qué voy a sacar esto? Pongo los nombres de los tanques, ahí va Un T92, mal juego por su parte Ese T92 no tiene nada que hacer ahí, bro Los ligeros no están para plantarse Contra los tanques enemigos A cortas distancias No es un ligero para eso, bro No está hecho para eso y no sirve para eso Sirve para un troleo, sí, para trolearte, sí. Un EBR te puede trolear, un LT-432 puede ser, hasta te van a poner un LT que, que es más troll, por decirlo así. En el sentido que vas a rebotar. Bueno, la partida viene peleada, 1 a 1, pero fíjate, que nosotros tenemos un Lowe que está en el G4. Explícame qué hace un Lowe en esa posición, por el amor de Dios. Yo entiendo, lo que yo entiendo es que quiso cruzar por línea 1 y no lo dejaron, lo limpiaron desde arriba. Los de C6 más o menos. Y en el cruce te pegan. Entonces, para no comerse. A ver si te ha tocado. El Lowell. encima tiene endurecimiento. Bueno, ahí veo el Chisor. Que va para aquellos lados. Meto reversa. Fíjense que en reversa también se mueve bien, bro. O sea. También se mueve bien. Me están pidiendo ayuda. Eh, el T26-5. Es muy arriesgado. 516 le pegan. Obviamente no es ni el T69 ni el Lanza en C O salvo que le hayan pegado los dos juntos Pero lo más probable es que le haya pegado Algún caza de atrás ¿Entendés? Ya sea la ISU Que sacó un low roll o puede ser lo más probable es Que sea el 130pm El aliado Astro en Rexia o... WTF Y allá atrás sabés que tenés los cazas ¿Entendés? Entonces es muy peligroso Yo por eso no me quiero mandar Porque sé que me voy a comer un bombazo de 600 Y no tengo ganas, sinceramente Estoy buscándole el tiro al Lansen en la torretita, fíjense que el lancen tampoco está hecho para eso, bro No está hecho para tortear un Lansen C, el T-Sentiro no lo está haciendo mal, está bien Si el Lansen, yo si fuera él ya me hubiese ido hace rato y estaría moviéndome eh, por todo el mapa Más o menos por donde anda el gizor, más o menos por donde anda el burrasque, un poquito por acá, un poquito para allá Y en el peor de los casos hubiese retrocedido a la posición de B0 o C0 más o menos Donde puedes snipear un poquito más Ahí Lorraine se manda al Yolo como si no hubiera mañana. O sea, él me dijo, mira que mañana no existe. O sea, yo voy. Ahí está el gisor, No sé qué pretendía. Prefiero sacar un cañón de circulación. Lo, lo, la, es que la ISU-152 destruyó al Lorraine 40T. Es decir, sé que la isu me lo saca por el pingo y los microcortes que tenía. Ahí tengo dos informaciones. Es importante también que vayan viendo qué enemigo mata a quién. ¿Qué enemigo mata a quién? La ISU-152 acaba de matar a los rey, O sea que está allá atrás. ¿Entendés? Y el 130PM acaba de destruir al T-26 O sea que están los dos casas. Si vos vas derecho ahí, estás muerto, bro. Así no mate, lo digo. ¿Me pasé? ¿Qué hago? ¿No ve yo solo por ahí? ¿Para qué? ¿Para no ver a nadie encima? Ni loco. ¿Qué hago? Doy la vuelta. Me voy a buscar a los que estén por ahí burrasque te puedes ir tranquilamente a la zona de D8 más o menos por ahí donde donde de ahí si asomás puedes ver de chavas al burrasque lo que están arriba en la colinita esa viste donde de C6 más o menos bueno puedes chavas a todos los que estén ahí incluso puedes llegar a ver si alguno está en la base y si te asomás por el lado de las vías puedes llegar a ver lo que esté en C0 también o sea te da una buena perspectiva te puedes mover por ese esos dos cuadraditos de ahí te dan mucha Mucha mmm, flexibilidad Muchas opciones, ¿entendés? De poder seguir haciendo daño Llevamos 1959 Un daño normal, podemos decir eh, Hasta abajo, si se quiere eh, no, no. A ver, quiero ver lo que está pasando allá Ahí está el Lowe que se lanza, el Lowe ese estaba full vida, bro Estaba full vida con 1700 de vida Se lo están farmeando como si no hubiera un mañana Y encima no termina de matar al T-69 Te va a matar al 130pm o el Laizu. Ah, no lo veí, Yo no lo vi esta parte. Ah, está torreteando atrás del coso, eso no está mal. No sé quién me va a ganar esa contienda. Bueno, yo ahí no me pienso meter ni de casualidad. Bueno, acá está lo que yo les decía, ¿ves? Me vine para acá, para este lado, y ahí te veo. Mirá qué rico el campanse que estaba ahí campeando. Pingui. Eso es lo que yo les decía. Y fíjense esta parte, la del torreteo. Hay una. Después van a ver que hago una cosa que está mal, que es que me voy demasiado para atrás y le doy opciones. Es que ya está, sos mío, bro El tiempo de recarga El pensar que el camp pan, el Panzer. Yo pensé que se venía el T-69 para atrás Pero no El Camp Panzer, pensar que recarga en 5 segundos Bro, en 4 puntos y pico Es imposible, estamos llevándonos El asistido, que suma para nuestro daño Y el daño hecho, ¿ves? Ahí estuve mal Ahí me fui demasiado para atrás Pero en realidad también yo De nada, yo, yo lo que pretendía Es que, listo, buenísimo, me está pegando el T-69 Eso es lo que yo no quería, ¿ves? Buenísimo eh, lo que yo quería es que él se lance un poquito ya por mí Porque ya, si no, no, no, no le queda mucho más Y que lo mate alguno de allá Pero bueno, me comí el tiro También sabía que es un Kampanzer ¿Cuánto te puede pegar? ¿220? ¿250? Ponele No pasa nada Y ahí detectamos al rasque, Que es lo que yo te decía Que si vas a esta zona puedes espotear, entonces... Te llevas el asistido de los que están snipeando allá, el burrasque, la 130, o el tipe59, que también le da visión, y te venís acá y te llevaste la, la vida del burrasque y limpiaste el Camp Panzer. Boludo, es una partida excelente. Por lo menos para mi forma de verlo, ¿no? Por supuesto. Bueno, ahí está la. la ISU. Que ahí iba a disparar, pero es que. Pff. La ISU-152 destruyó la ISU 152. Se destruyen ahí entre hermanos Entre gemelos, podríamos decirlo así Y eh, ya nos vamos directamente para la otra zona A la zona, a ver, yo vi dos pesados eh, Dije a ver si le puedo meter algún tirito a esto Como tenemos buena movilidad Igual me acordé un poquito tarde, pero tenemos buena movilidad Y podemos ir a buscarlo Y digo, no, mejor no, mejor no porque no voy a llegar Queda el IC3 solo, ya se lo van a comer Entonces digo, bueno, acá me queda El proyecto y la 130 Tengo 1029 de vida salvo que el probeto me clave los dos y la ISU me la clave pero que estén los dos mirando justo para este lado sería raro ahí me detectan me la juego me la juego me la juego eh, el probeto está allá trato de que no me pegue un tiro más y zafé me clavó un tirito 187. me queda todavía un poco de vida un poquito de HP como para poder resistir esto y eh, y hacer que la 130 apuntado directamente de cualquier lado apunte entra adentro nos llevamos a las 130 pm también y me falta nada ya está y mataron a mataron al cómo se llama al proyecto que estaba por ahí también así que una buena partida para mí sí porque pudimos hacer de todo nos movimos eh, fuimos inteligentes al no avanzar por línea por línea cero al principio porque tenías a las 152 y al 130 esto tenés que pensarlo durante la partida entendés para que que te salgan partidas más o menos normalitas, tirando a buenecitas, por decirlo así. Tienes que ir pensándolo. Si avanzo, soy pollo. Entonces, ¿para qué vas a avanzar? Te das la vuelta y te vas probando por otro lado. Si ves que en ese lado tampoco te funciona, te vas para otro lado. Y así seguís rotando todo el tiempo hasta que encuentres un lugar en el cual... Eh, puedas presumir de que hay eh, gente y puedas ir a atacar. Bueno, vamos con otro replay. Dale, dale, porque si no se me hace recontra, recontra largo. Eh... Bueno amigos, acá estamos entonces en esta partida De... Mmm, Río de arena, ¿bien? No tiene sonido, no sé por qué carajo me pasa esto con las replays Que a veces no tienen sonido, pero bueno, no importa eh, Acá estamos en, en Enea Jugando A ver si le puedo subir un toque el sonido A ver si llega a tener algo, pero eh, creo que está eh, A tope Bueno Nos vamos desplegando por Río Arena Ahí pongo la cámara del juego eh, Claro, le faltan los, sonido, los sonidos de ambiente, me parece Ahí tiramos a ver si podemos detectar algo que ande por ahí Recuerden que no tenemos la, la mejor visión tampoco de, de, del mundo mundial, ni mucho menos Pero tenemos un perrasquillo que anda por ahí, así que tenemos que tratar, intentar por lo menos aprovechar eso Y ahora esta es la replay que quería mostrarles eh, Por el hecho de que es más francotirador, la de recién fue más de estar en primera línea torreteando y de jugarlo más eh, face to face. ¿Entendés? Ahí más cara a cara. Este no. Esta va a ser una partida más de sniping. Más de probar la precisión del cañón a largas distancias. <coughs> perdón. A largas distancias. Y encima en NA. ¿Bien? O sea, con el tema del ping en contra. Eh, acostumbrado a jugar yo en SA con 38, 30, 40 de ping. 150, 190 es más de... Cuatro veces por lo menos O cinco veces Ahí se asoma el t 26 Cerramos, se la clavamos y el tiro eh, Un rato que fue justamente ahí O sea, clavamos una presión Muy muy, muy, muy finita en ese sentido Fíjense todo lo que viene por ahí Tenemos que aprovechar y pegar Entonces acá sí se va a notar A ver qué hace el cañón y qué deja, o qué deja de hacer ¿Preciso el cañón a distancia? Sí, por ahora venimos dos tiros Dos pegados, dos lanzados yo quiero a ver, recarga, recarga, recarga, recárgale. Tercer tiro, tercer clavado, 100% de efectividad por el momento. Cuarto tiro, cuarto clavado, o sea, a distancias no es que no funciona, ¿bien? Sí funciona. Pensá que yo lo tengo con comida y con doble estabilizador. Por eso te decía lo del tema de las ópticas o los estabilizadores. A mí, acá me hace falta tener ópticas y en este momento no, porque tengo gente que me está detectando, tengo el ligerito, está el 152, está el lowe, ¿entendés? Ese tiro sí se me fue al demonio, eh, mal tirado, me apuré, tendría que esperar un poquito más y por ejemplo esperar y justo tirarla ahí. Eh, acá yo me... me a, creo que cometo un error porque tengo... Bah, no sé, todavía no, no me acuerdo esta partida porque la jugué hace bastante, ah, bastante fue hace como un par de días. Llegamos 1517 y no hicimos nada, chicos, en la partida. O sea, estamos simplemente snipeando y pegando unos tiritos por aquí y por allá. O sea, re tranqui. Ahí se soma el burrasque. Mm, mal por mi parte. No tenía que haberle tirado si no no me vio de casualidad. No sé cómo no me vio, sinceramente. No le voy a llevar con óptica porque si no soy pollo ahí. Y tengo el elk. El elk, el ligerito, el, el Wally, -E, por decirlo así. Bueno, ahí tenemos el T26-5. Trato de hacer la de los 15 metros. Esto es es una Parece una boludez lo que, lo que acabo de hacer Pero yo estaba adelante y cuando lo vi Automáticamente ves que se me pone todo eh, La pantalla que la planta Adelante, o sea, deja de ser Transparente, bueno, eso te permite La regla de los 15 metros, de que no te detecten Cuando disparás, detrás de un arbusto Si yo me hubiese pegado al arbusto, no hubiese pegado Este tiro, ¿entendés? O sea, me hubiesen detectado Probablemente huele él o el burrasque que anda por ahí Es una... Una belleza, muy bien, muy bien apuntado 2.139, 142 Son unos 2.200 más o menos 2.300 de daño Pegamos el tiro Clavamos ese disparito El Panther 2 sigue por ahí Y se me baja, se me baja y le quería apuntar a la cola Pero así tampoco Vamos a poder hacerlo Aparece el 2 2 mm, No sé, no sé, no me acuerdo, creo que no Ahora yo voy a tener que decidir qué empezar a hacer. Bueno, acá aparece el otro proto. Me det Detecto un charrioter. Fíjense que volvemos a lo mismo de antes. Ahí me detecta el charrioter por disparar. Y yo, lo, el error que cometo acá, creo, no sé, lo que estoy viendo, es de haberme quedado ahí siendo detectado. Estando detectado. Ahí está. ¿Ves? Cuando te detectan, tenés que moverte, papá. ¿Qué haces, Nando ahí? Estás boludeando. Sal de ahí, brother. Sal de ahí, brother. ¿Entendés? Ahí, obviamente, me están haciendo una pinza hermosa. Y por la derecha, fíjate, estoy totalmente encerrado. Y por la izquierda también. O sea, quedé en el medio, literalmente. Yo me tendría que haber ido antes. Antes de este momento. 2723. Igual tampoco está mal, pero fíjate lo que pasa, ¿ves? Y la arde también, por supuesto. Eh, se asoma el burrasquillo ahí que anda por ahí también. Y me la clavo, obviamente. El elk, mirá. El elk. Bueno. Quería mostrarles básicamente esto. Lo que, lo, lo que es el tanque snipeando. Está mal. No, no está mal. Yo lo llevo con doble estabilizador y con comida. Si quieren hacer eso, tienen que, ser, eh, tienen que equiparlo así. Si no, eh, le pueden perder la óptica para tener más detección. Pero fíjense que los detectás igual. Si vos estás en una posición más o menos fija, los detectás igual. Por eso les mostré las dos replays, las dos formas que tengo. Yendo al sol en la primera replay y yendo más a una parte sniper. Pero cometiendo un error grave que me hace... De perder mucho daño, porque si yo en este momento hubiese estado en la base, más o menos donde está el M41, hubiese pegado por lo menos 4 o 5 tiros más, lo cual me hacía tener un daño de 4000 aproximadamente entonces, son cosas que hay que aprender cuando ahora en realidad hicimos 2007 y 142 son 2800 2860 sí, 2870 de daño eh, no está mal, pero podría haber hecho mucho más. Entonces, son cosas que hay que aprenderlas y mejorarlas. Te detectan, movete. No supe leer el mapa, no estaba atento a leer el mapa de la parte derecha, el flanco derecho que cayeron mis aliados y me terminaron rodeando. Y fíjate todo lo que tengo alrededor: todo lo que es. Eh, a ver, todo lo que es la parte de allá me, me veía. La parte del medio, si subía el RHM y el Ferdi, si subían, me pegaban. El Elk me pega, el Burrasque me pega, y todo el Proto y el 110. Bueno, acá ya no, pero ahí ya me estaban por pegar. Mal, tuve lento, tuve lento. Pero bueno, amigos, espero que les haya servido, que les haya gustado. Dos formas de jugar el, el vehículo. Eh, díganme en los comentarios qué piensan ustedes, si lo van a sacar, si no lo van a sacar, si ya están cerca, si están lejos. Déjenme en los comentarios todo lo que ustedes quieran, que voy a estar respondiéndolos como siempre. Los quiero mucho, muchas gracias. Síganme en You Know, que estoy todos los días a las 22 horas de Argentina. O vemos películas, o escuchamos música, o jugamos al WOT, o hacemos todo junto. Mientras jugamos al WOT, escuchamos música y después vemos una película. Así que, mejor imposible. Estoy dejándolo abajo en el link, eh, en la descripción, mi link hacia YouNow. Muchas gracias, bebotes, cuídense y que tengan un hermoso lunes y una hermosa semana. Besos. Chau, chau.